Parte. Ok, ok, me orgullo ya ¿sí sé un poquito seco y a la nada, ¿sí? De hoy, uh, tengo mucho pelo por aquí otra vez. ¡Hola amoris! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver por el título del video, hoy les traigo un video de reacción. Ustedes ya saben que no reacciono mucho a K-Pop, pero este sí me interesó. Esta vez me dijeron que Chonga, una cantante coreana, una idol, que la verdad no conocía mucho de ella, sacó una canción en español y fue de que. What? What? ¿what? <risa> Ay, vamos a reaccionar a su canción y Les quiero pedir perdón Primero a todos los fans de K-pop Que probablemente saben muchísimo más que yo Yo casi no escucho K-pop No sabían casi nada de Chang'an No conozco mucho de esa industria de la música Entonces por si acaso digo Cosas que ni al caso, déjenme en los comentarios saber y entender porque ustedes me van a enseñar un poquito más de esta cultura No a darle un like, no olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho Porque YouTube no está notificando a la gente Y también tenemos una membresía en este canal que se pueden unirse si quieren, si no no Y también tenemos un canal de vlogs que se llama G-Moon Vlogs Así que los veré ahí también Y hay que empezar con el video ya Ok, aquí chicos tenemos mi compu mis AirPods, ya estoy escuchando la canción de Chonga que se llama Demente. Estoy emocionada. No sé por qué nunca me emocionó así con K-Pop, pero bueno, a darle. Ok. Ok. Cada vez que me Estoy impresionada con primero su español, segundo el ritmo que como que empieza la canción. La verdad porque es K-pop no pensé que iba a ser así tan latino. No sé. Y también está hermosa, hermosa. Yo siempre le digo a mi novio que Chonga está hermosa. No la conozco bien, no conozco su música, pero está hermosa. Se me acaban de para tu corazón Ok, es que su pronunciación, la verdad Cuando este, cantantes de K-pop a veces sacan canciones en inglés y así Hay veces que como que no entiendo muy bien lo que están diciendo Pues porque obviamente no es su O sea no es su no son nativos Pero Chonga, -ah, su pronunciación está uh, por eso siempre les digo a los coreanos que aprendan español porque siento que la pronunciación... los coreanos sí pueden aprender la pronunciación del español muchísimo más fácil que el inglés. Creo que es más similar que el inglés. Ok, el ritmo, el ritmo. Estoy... Uh. Estoy impresionada, la verdad. de que iba a ser como más mixto entre una canción de K-Pop y tratando de sonar algo latino, un poquito de reggaeton ahí, como... Te, te, te, te, ya saben, pero la canción entera... Estoy impresionada, ¿eh? Impresionada. Aparte que... El video está increíble, me encanta cómo sale. Sus uñas, su maquillaje, su outfit. Puedan verte, quiero un compromiso hasta la muerte de cada.. ¡Wow! Uh, está buena, está muy buena. Que se solicite con todos los requisitos. Uh, es que está super buena su parte. La verdad que me encanta, me encanta Porque cuando leí que Changa salió con una canción en español Pensé que también iba a ser como me, medio mixto en coreano y en español Pero no, está full español También la colaboración con Guaina O sea, aparte de que estamos en un crisis mundial Una colaboración de dos personas De completamente diferentes culturas, de diferentes países O sea, nosotros en este canal Como siempre estamos hablando de Corea, México, latinos, coreanos Así, siempre estamos hablando de eso Pero si lo vemos mundial como más internacionalmente una colaboración así de Chonga y Guayna que vengan juntos a hacer una canción en español y este video así increíble, no sé, se me hace wow, cosas están cambiando muchísimo este mundo está cambiando mucho, ¿no? no sé, lo siento así Cuando estamos y solito, baby, bye, bye. su voz y el rap de Guayna, como que le salió muy bien, ¿eh? Una de las cosas que me gusta mucho de este music video ahorita que ya casi acabamos Siento que aquí en Corea y también en muchos otros lugares en Asia Tienen como este estereotipo de latinos Y muchos de los music videos que tratan... Muchas canciones que tratan de ser latino, tratan de ser más así Siempre tienen que estar... Rojo, rojo, rojo, pasión Bailando así Cosas así que no lo veo aquí La verdad, esto como que, no sé Me orgullece un poquito ser coreana latina <risa> Wow Bueno, acabamos de ver el music video Fue mi primera impresión De esta canción Estoy... Uf. No sé por qué, pero después de ver el music video Me siento muy, muy orgulloso de ser coreana latina Estoy feliz de que Aunque sea chongha. Pudieron mezclar muy, muy bien los dos como conceptos y culturas. Según yo, esta canción también lo tiene en coreano, o, o sea, como mixto coreano y español, pero creo que me va a gustar más el español. Así que ahorita voy a ver las letras de la canción. Quiero ver de lo que está hablando más. Mientras que escuchamos la canción, yo lo voy a estar escuchando. Ustedes no, por el copyright. Cada vez que me acerco, tu amor se escapa y me deja toda sola empapada. Y contigo, juro no fingí. Déjeme, déjeme ahorita regreso, voy a poner la canción en mi playlist. Creo que esta canción, este crossover, significa mucho para mí. No solo porque pues, es una canción en español que lo cantó una cantante coreana, no. Pero el solo dicho, el solo hecho de que es un crossover entre Corea y un puertorriqueño, esas dos culturas literalmente son tan diferentes y tan como no conocidas. Por ejemplo, aquí en Corea si hablas de Puerto Rico ustedes ya saben, o sea, siempre estamos hablando de como aquí en Corea no conocen mucho sobre la cultura latina no conocen mucho de, de afuera aquí ¿no? Para que tengan este crossover entre una coreana y un puertorriqueño en este mundo, aparte de esta pandemia y todo lo que está pasando se me hace increíble también que ella pudo hacer una canción en coreano y también una en español. Sabiendo que muchos de sus fans hablan en español es es como, no sé, cuando BTS empezó a hacer canciones más en inglés en vez de coreano. Antes cuando yo empecé a conocer más K-pop, o sea, los cantantes de hace mucho aquí en Corea, Sé que muchos de ellos empezaron a hacer canciones más en chino o en japonés porque ahí eran más popular que aquí en Corea. O sea, siempre veía que estos cantantes estaban como saliendo más de Corea, siendo más global, siendo más internacional y así enseñando a todo el mundo lo que es Corea y todo súper cool, súper orgullosa de ser coreana. Aquí también en mi canal hablo más sobre Corea y México, la cultura, cómo yo lo veo en mis ojos, como coreana, mexicana, pero con que nunca había más como una mezcla entre K-Pop y los latinos, con que no había eso, solo era más Asia o más inglés, inglés, inglés. Nada más esto nos está enseñando qué tan global e internacional es el K-Pop y no sé, me, me orgullece la verdad si me preguntaras en mi pasado... No sé, cuando tenía 12 años en México y me preguntarás, oye, ¿te imaginas a una coreana cantando en español? Y que esa canción se ponga así súper internacional y global y, y famoso. Diría no, esto nunca va a pasar La verdad, nunca pensé que esto pasaría Lo más pensé, obviamente sí O sea, ahora ya que se está poniendo súper famoso el K-pop van a empezar a cantar en inglés y así Pero español, ni idea Y la verdad, le quiero mandar aplausos a los dos A Chonga y a Guina por esta colaboración, la verdad, está increíble. Yo tengo como este estereotipo muy malo de, de lo que es el K-pop y el K-drama. La verdad, con que no me gustaba mucho, no lo veo, no lo veía mucho. No sé, con que no es... Primero que nada, no es mi estilo. Segundo, siempre pensaba que como que no me identificaba con mucho de lo que, de lo que es esa cultura de K-culture siento que ahora como que necesito romper ese estereotipo que yo tengo a mi misma cultura porque esa misma cultura de K-culture también están rompiendo más barreras, ¿no? Gracias por recomendarme esta canción, la verdad me gustó muchísimo creo que lo voy a estar escuchando muchísimo, muchísimo cada vez que hago más videos de reacción cada vez que hago más videos así hablando de estas dos culturas siento que estoy aprendiendo más aunque yo soy la que esté haciendo estos videos haciéndolo, aprendo más y siento que como que me abre muchísimo los ojos y qué tan importante es no solo disfrutar de la canción y pues bailar y cantarlo y celebrar esta colaboración, pero con esto creo que lo importante es poder ver que pues aunque en el mundo estemos tan separados, la verdad es que no estamos tan divididos con la música, con el entretenimiento, con videos así, podemos pues llegar a poder disfrutar de las mismas cosas. Creo que este video de reacción acabó siendo algo un poquito más o demasiado, pero pues ustedes déjenme saber de qué piensan de esta canción. Me encantó muchísimo. Otra vez, gracias por la recomendación. No olviden a darle un like, no olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho y los veo muy muy pronto en mi siguiente video. ¡Adiós!